Bueno, pues estamos aquí en Gold Celebrity, en este restaurante de Puerto Banús, con mucha alegría. Estamos despidiendo ya agosto el verano, porque sí que es verdad que se han ido mucha gente y lo estamos notando cada día en el tráfico. Bueno, esta idea parte de tu hija Lara ¿no? sí. china buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Eh? Buenas, esta noche es una noche particular porque hacemos una fiesta para el fin del mes de agosto. Y tenemos todo el color lagosta, color ¿no? El color lagosta. Y vamos con el, el complejo cobalto. Ella sido la que ha tenido la idea. Ella, ¿no? sí, ella ha hecho <laughs> toda la idea. El la <laughs> color, la idea de, de todo. Todo ella. <inaudible> Más que queríamos hacer algo para el final de la, del verano, porque estamos eh, es ¿sabes? un sitio tan precioso, queremos también subirlo porque todo, lo, todo el mundo se va siempre en el, en el puerto, muy poco aquí, y además ¿sabes? los chicos han sido muy buenos este año, entonces hemos de todos, ha ideado esta, de hacer estas cosas para nuestros amigos, clientes, para todos, ¿sabes? Y otros han venido para celebrar esta temporada que ha sido fantástica. Celebrarlo como lo vais a hacer. ¿Qué habéis pensado para este día? Con música, una comida especial. Hay música, hay música un trío cubano. Es un look ¿no? que todo, todo el mundo tiene que es, exprimir su fantasía, ¿no? ¿sabes? Porque hay extravagant golden orange party, no es solo la mezcla de los dos colores, entonces todo hacen parte de la, de la fiesta, ¿no? ¿Sí, el gorro, <risa> <el> gorro, ¿no? <risa> y del contorno, ¿no? Es sí. sí, sí. perfecta, ¿eh? Mira el, el, el gorro. Bueno, <risa> el gorro de Lucina que está... La el gorro le ha regalado nuestro amigo, eh, nuestro, eh, que ha hecho todo a mano, lo ha pintado todo a mano y eh, eh, también este, también este, también, sí, sí. La es sí. especialidad de que trabajáis muy bien es la pasta, la que, pasta que la hacéis sí. a mano <risa> <risa> y es pasta lo Eso, que lleva. Claro, claro, sí, claro, sí, los Se ¿no? Lacitos. ¿no? La se llama sí. esta pasta. ¿no? <risa> ella siempre ha sido sí. la inventora de toda la receta que tenemos aquí, de toda la pasta, de todo, entonces eh, la ha dedicado a ella, este gorro. <risa> la música vemos la orquesta aquí preparada sí. para que bueno luego el que quiera que se eche un baile también no bueno te saludo a los clientes sí, mira sí, que que es todo aquí del medio así que la gente después después de la tercera copa se suelta un momento y todos a bailar y divertirse sí, que ahora ya pues habrá también cambio en la carta eh, porque Gold Celebrity Abre todo el año, todos los días este del año, año está año, abierto. Sí, claro, claro. Luego en invierno hacemos algo, cambiamos siempre la carta cada, tenemos especialidades también que cada semana la cambiamos. Eh... Tenéis que venir para descubrir. Bueno, y hoy por ser un día de fiesta, ¿qué recomiendan a los clientes que coman en este día? Para mí son el espagueti de fruto del nare con negro de sepia. Y e también espagueti con almejas y botarga. Hay muchas cosas: talla, talla con parmesano y trufa. Uy, un montón. Mira, al gusto, al gusto, al gusto. Para todos los gustos. Enhorabuena. Y bueno, Luchina que va muy guapa, bueno si hubiera un concurso lo ganaba seguro, vamos, y ella también, bueno, trae las dos de concurso, enhorabuena sí, y bien, que tengáis ya también bien, una bien buena entrada fiesta, todo. de siempre. espero que anche tú te diviertes con un po' de música, bueno, bailar venimos. y con la comida, y con la comida buena. Venimos gracias. Con la pila puesta. gracias a vosotros gracias. y enhorabuena. Gracias. música latina, música latina, Patitas ti, pa' todo el que necesita. De bola, la bachata, la rica salsa y salsita. Señoras y señores, bienvenido. Welcome to the paradise. ¿Eh? From Cuba. Cuba, me. Hacer el cubo. ¿Eh? ¿Qué bola, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Me encanta esa balda. Ahí está. Señores y señores, un poquito de música latina, salsa, que bachata, reggaetón. Esto es para que le entregó, te de salte del plato. Para que vea que está fresco. Así que nada. Así que... Che, perdón. Vamos al lío. Vamos al lío. Oye, me están grabando. Ya tú sabes. La cosa está comenzando. Hay gente gozando. Hay gente bailando. Ahora sí. Y dice así. Está topado. suena, y la cosa suena, y la pasta dice, la carbonara que como esta, oye, y, y dame carbonara ah, ah, y dame carbonara ah, y dame, dame, dame ah, que me da como toda ah, ah. oye y la maraca pa cuando viene <ríe> la cómo... voy a seguir cantando produciendo, viendo la vida color, voy a seguir siendo yo el que yo sé que vale, vale. vale. Caballero con el culo